voy a hacer que no tengamos delay entre un fotograma y el siguiente porque en este caso no me va a hacer falta, voy al main y esto que tengo que hace que hayan cuatro way to v-sync voy a cambiarlo solo por el way to v-sync ¿vale? y entonces ahora voy a poner lo que use el snapshot y ahora irá un poquito más rápido, ¿vale? lo vamos a notar más fluido vale, da un poquito más rápido pero ahora vamos a ver exactamente por qué parpadea lo que parpadea. Y eso lo vamos a ver con una herramienta que tiene RVM, ¿vale? Que si yo pincho aquí arriba, me paso al modo de depuración. Y en el modo de depuración veréis que aquí arriba, en esta punta de aquí, veréis que aparece un 1 y un 2. ¿Qué hace este 1 y este 2? Si yo le doy al 2, que veréis ahora, lo que hace es ponerme dos pantallas, ¿vale? Y en esas dos pantallas en RVM yo puedo simular distintas cosas. En la primera, veréis que aquí abajo hay un desplegable. Este desplegable me deja elegir varias opciones. Una de las opciones es lo que se llama C CRTC Immediate. ¿Vale? El inmediato del CRTC. ¿Qué significa el inmediato del CRTC? Si yo lo pongo, el inmediato del CRTC lo que hace es mostrarme ...la memoria de vídeo como si ésta si cambiase instantáneamente cada vez que yo la modifico. ¿Vale? O sea, esto que está mostrando es... ...en lugar de ocurrir que lo que se ve en pantalla es cosa del raster... ...imaginamos que yo cada vez que toco la memoria de vídeo y cambio un byte... ...se ve inmediatamente en pantalla. Eso es lo que es el CRTC Immediate. Se ve inmediatamente cualquier cambio que yo haga a la memoria de vídeo. Y al lado voy a poner otra cosa que se llama... Raster and Previous Raster and Previous lo que me muestra es lo que está dibujando el raster que es lo que se ve en el monitor y el Previous es, nos deja una imagen ghost por así decirlo, del último fotograma que dibujó para que veamos cómo dibuja el nuevo fotograma encima del anterior y vemos las diferencias ¿vale? ahora con esto puesto que lo voy a poner en grande para que lo veáis bien ¿Vale? Lo más grande posible. Lo que hago es parar la ejecución. Aquí arriba tengo un botón de stop. Le doy y paro la ejecución. Bueno, lo voy a parar cuando esté arriba. Que es mejor. ¿Vale? Aquí. Ahora que tengo la ejecución parada. Arriba tengo unos botones. ¿Vale? En esta zona no los veis bien. Pero aquí hay un botón que pone 1, 8 y F. Los botones 1, 8 y F en vez de tener como tenemos normalmente en el depurador de WinApe que vamos instrucción por instrucción, vale, 1, 8 y F lo que hacen es avanzarme tantas instrucciones como haga falta para completar una línea entera del raster, la 8 lo que me hace es completar 8 líneas enteras del raster, lo que es lo mismo un carácter en la pantalla y la F es un fotograma entero, dibuja un fotograma entero del raster, vale, entonces si yo ahora le voy dando al botón 8 que hay arriba Veréis que conforme le doy, fijaos que ahí está cambiando la memoria de vídeo. Esto es la memoria de vídeo que cambia en cuanto yo la toque. Y esto es lo que se ve en pantalla. ¿Vale? Esto es lo que ha... el último fotograma que se ha dibujado es este. Por tanto, eso es lo que se está viendo ahora en pantalla. Yo estoy cambiando la memoria de vídeo, pero todavía no se ve en pantalla. Porque el raster todavía no ha pasado y no la ha dibujado. ¿Vale? Entonces ahora le doy al 8 otra vez... Y le voy dando y vais viendo cómo redibujo aquí, y mientras redibujo ya vais viendo aquí que el raster está pasando. El raster está pasando mientras yo estoy cambiando aquello. ¿Lo veis? Entonces, yo ahora sigo dibujando mis sprites, que le voy a dar al 8 otra vez. Veréis que dibujo sprites. Y fijaos que para dibujar un sprite entero me cuesta varias veces las líneas de 8. ¿Vale? O sea, yo tardo más de 8 líneas del raster en borrar y redibujar un sprite. ¿Os fijáis, no? Le doy y ahora mismo están todos dibujados y ahora mismo yo voy a dejar de dibujar en memoria de vídeo porque ahora es cuando hago way to besync. He terminado de dibujar todos mis sprites y hago way to besync, lo cual significa que me voy a quedar en un bucle de espera hasta que este raster llegue aquí abajo. ¿Vale? Vais a ver cómo le voy dando al 8 y la memoria no se modifica, ¿vale? Os fijáis que aquí ya no modifico nada y aquí se está empezando a dibujar lo que hay en memoria de vídeo, ¿vale? Así que voy pasando hasta que llego abajo y cuando llego abajo y vuelvo a empezar el siguiente fotograma entonces veréis que ya estoy empezando aquí a cambiar la memoria de vídeo, ¿vale? Y ahora veréis cómo el raster me va a, pi me va a pillar a medias que es lo que se suele decir, pero no lo habéis visualizado, ahora lo vais a visualizar, ¿vale? Yo voy a ir dibujando mis sprites, y veis que viene el raster, veis lo que hay en pantalla, que es el último, sprite que, el último fotograma que se ha dibujado, fijaos por dónde va el raster, y yo estoy cambiando aquí, así que ya está claro que me va a pillar a medias, así que yo avanzo, avanzo, Avanzo, y ahora que es justo cuando ya está él empezando a dibujar aquí arriba, yo todavía estoy cambiando la memoria. Voy, yo voy por aquí, ahora mismo. ¿Vale? Ahora voy a ir línea a línea. Le voy a dar al 1 en vez de al 8, para que vayamos línea a línea. ¿Vale? A ver si me agacho, porque si no, lo vais a ver. Y le doy al 1. ¿Vale? Veis que va pasando línea a línea, y fijaos que yo estoy borrando, ¿vale? Estoy borrando este sprite de aquí... Y él está dibujando aquí, ¿vale? ¿Lo veis? Fijaos en lo que va a pasar. ¿Veis lo que va pasando? ¿Habéis visto lo que acaba de pasar? El raster ha pasado por aquí. Como yo estaba borrando un sprite y redibujando, me ha dado tiempo a dibujar hasta aquí. Y esto de aquí está borrado porque todavía no he redibujado el sprite. Eso es lo que me va a provocar el flickering, porque en este fotograma, este sprite está a medias. Y ojo, todos estos sprites están movidos y estos no. Están todavía en su posición anterior, porque estos y estos no parpadean, pero yo estoy mostrando dos momentos de tiempo distintos. Y esto tampoco se habla a menudo, pero es que aunque no parpadee, tengo lag visual. Porque estos fotogramas ya están en su posición actual y estos están en su posición anterior. Todavía no los he redibujado. ¿Lo veis? Este es el problema que tenemos cuando tenemos muchos sprites. Que de hecho no solo tenemos el flickering, sino como veis, yo termino de dibujar y me ha quedado. Estoy todavía cambiando la memoria de vídeo. Lo veis a la, a, allí a la izquierda que estoy cambiando la memoria de vídeo pero eso ya no se refleja en pantalla hasta el siguiente fotograma porque el raster ya ha pasado por ahí, ¿lo veis? y ahora es, veis que mi fotograma anterior se ha quedado a medias y ahora en el fotograma siguiente que es cuando hago el way 2 sync entonces ya se va a ver todo en su sitio y entonces en este siguiente fotograma estos de aquí no se mueven y estos sí se mueven, con lo cual estos se han movido en un fotograma y estos se han movido en otro, aunque yo los haya movido a la vez. ¿Vale? Se ve lo que sucede, ¿no? Este es el problema real y ya veis que Way2VSync no lo soluciona, porque el problema que tenemos es que estos 15 sprites, borrarlos y redibujarlos me cuesta más de lo que tarda el raster en bajar hasta aquí abajo. Cuando el raster está aquí, el raster da una pasada entera y llega hasta aquí, y eso es lo que yo tardo en redibujarlos todos. Más de lo que tarda el raster en pasar. Con lo cual, aunque yo espere a y 2 da igual, porque yo tardo demasiado en pintar los sprites. En este caso es cuando a mí me interesa usar el doble buffer. Porque el doble buffer lo que va a hacer es, el raster va a estar pasando... Y va a estar dibujando una imagen fija en pantalla porque yo la memoria de vídeo no la toco. La memoria de vídeo la dejo sin tocar y entonces el raster, aunque pase 20 veces por aquí, va a estar dibujando el mismo fotograma. No cambia nada. Yo dibujo en otro sitio y cuando he terminado de dibujar absolutamente todo, me espero a que el raster esté aquí arriba y entonces cambio la memoria de vídeo y le digo, ahora en vez de dibujar esta memoria de vídeo, dibujas esta otra entonces como yo se la cambio en un instante aquí arriba, el cuando empiece a dibujar ya dibuja entero todo lo que yo he cambiado en otra memoria de vídeo, porque cambiar la memoria de vídeo, como vimos el otro día es cambiar los registros R12 y R13, eso es cambiar dos bytes y con eso solo se cambia la situación de la memoria de vídeo ¿vale? por eso funciona el doble buffer por hardware porque podemos cambiar y decirle, ahora dibujas esto, ahora dibujas esto Vamos a implementar esa técnica.